traders este sin lugar a duda es el mejor indicador que ustedes pueden encontrar de trading y es el que yo siempre utilizo no lo había vuelto a poner porque pensaba que ustedes se confundían pero el día de hoy se les voy a explicar de la manera más simple para que ustedes vean lo efectivo que es este indicador es un indicador muy muy muy bacano. Si nosotros venimos aquí y nos encontramos aquí en diario, nos encontramos en el EURUSD, recuerde que esto sirve para absolutamente todas las estrategias, para todos los mercados, perdón, y todas las estrategias, yo pienso y considero que deberían poner los fractales sí o sí, porque es donde nos muestra esa maduración del precio. Usted fíjese, simplemente fíjese cómo cada vez que madura un fractal diario, el precio se empuja fuertemente. Mire ese impulso con gran momentum. Si yo vengo aquí al anterior, donde está este otro fractal, impulso, retroceso, impulso. Miro otra vez cómo sale con momentum. Es decir, que estos dos impulsos diarios que muchos eh, hacen trading en temporalidades diarias, pues si yo me voy a el primer impulso son 334 pips. Por eso para mí es tan fácil detectar estos movimientos. Además de que tengo mi algoritmo de lira de alta frecuencia ya programado también con los fractales, etcétera Que se lo mandé a programar pues a un experto. Pues ustedes se pueden fijar que si aprovechamos, porque a mí me están preguntando, pero Master, ¿usted cómo hace para buscar esos movimientos tan fuertes? Una, una de mis secretos es tener los fractales. Si yo luego encontrar los fractales diarios, simplemente hagan el texting Euro USB, miren, 300 pips en el primer impulso, 331 pips. Con solo este indicador, si yo me voy más atrás, obviamente los que están acá de color rojo son semanales. Es por eso que hace esta gran acumulación para madurar este fractal semanal. Esto es casi una masterclass, traders de la fractalidad. Se los voy a mostrar porque es uno, literalmente, es uno de los mejores indicadores. Además de que la fractalidad la utilizan los algoritmos de trading de alta frecuencia. Están programados con esto. Cada vez que vemos un fractal, de color rojo es un impulso y retroceso semanal. Fíjese muy bien. Impulso, retroceso semanal. Impulso, retroceso semanal. Impulso, retroceso semanal. Impulso, retroceso semanal. Y dentro de esos impulsos que ya lo no hemos visto en videos anteriores, si no los ha visto, vaya y mírelos por favor. Podemos ver que hay fractalidad diaria. Acá hay un impulso diario. Hay un impulso. ¿Listo? Miren, por ejemplo, aquí que desde que sale el fractal semanal, acá hace una acumulación diaria, por eso es que amo este indicador, lo amo literalmente, baja y luego hace un retroceso diario para seguir cayendo. Luego otro retroceso diario y cae otro poco. Luego se retrocede porque ya está haciendo una retracción en semanal. Si yo aquí me voy a semanal, fíjese, ¿Cómo nos muestra la tendencia de manera brutal este indicador de fractales con la ESMA? Mire, impulso. Los de estrellita son altos y bajos mensuales confirmados. Confirmados. O sea, si uno tiene un indicador en la gráfica es para que le ayude a recolectar buena información. A mí no me gusta tener la gráfica al desnudo. Me parece... Un poco irresponsable sabiendo que estamos participando en los, en los mercados financieros donde manejan algoritmos de trading de alta frecuencia. Entonces podemos ver cómo acá el impulso lo realizan mensual. Retroceso, impulso hasta aquí. O sea, todo este es un impulso mensual. Y dentro de ese impulso mensual... Está la fractalidad de altos y bajos semanales. Si yo no entiendo este ritmo, que es como yo logro encontrar el ritmo del mercado por la fractalidad. Esto ya no es un secreto. Ustedes vayan y busquen en qué se basan los algoritmos de trading de alta frecuencia, que son los que los que tradean aquí, los que influencian el precio y se van a dar cuenta y van a averiguar que ellos están programados con la fractalidad. Mire, impulso, retroceso, impulso, retroceso, que era lo que estábamos viendo en diario. Usted simplemente con este indicador puede ser rentable. Fíjese cómo yo puedo aquí marcar las zonas de manera verídica, de manera efectiva, zonas importantes de altos y bajos verdaderos, porque estos son altos y bajos verdaderos. Sí, cómo yo rápidamente puedo ubicar zonas para apoyarme. mira acá. Obviamente acá está saliendo, que eso yo le enseño a mis estudiantes, está saliendo de un fractal mensual. Mensual. Este es el mejor indicador de fractales, repito. Si sí, Sale de esta parte de aquí, esta zona de aquí. Por eso la acumulación es tan brusca. Porque todo este movimiento de acá de engaño, todo este ruido de aquí, lo hace para que este bajo, que es un fractal, un bajo mensual a nivel fractal. Si yo me voy acá, a mes, me acerco, para que me entiendas, miren este alto, este alto está por encima de dos velas a la izquierda, por debajo de dos velas, digo, este alto está por encima de estas dos velas y de estas dos velas, es cuando este alto se confirma a nivel fractal. Simplemente mírenlo, se repite una y otra vez, este alto es el más alto, y por eso se impulsa. Este alto es el más alto y por eso se impulsa. ¿Qué está pasando ahorita? Que en el presente está madurando este fractal mensual. Donde ya se ha alejado por dos meses. Es decir que este fractal, este bajo mensual, ya es confirmado. Es un bajo real. Yo no tengo que gastar el tiempo buscando altos y bajos cuando ya tengo este, este indicador de fractales. Yo quiero que ustedes aprendan lo importante que es tener este indicador. Voy a traer otro Euro, miren el euro out En semanal Mírenlo aquí, en semanal Los precios más importantes es este de aquí Por eso sale Con todo este momentum de mercado Este precio es importante Y fíjese esas barras de volumen Como ese cuerpo termina fuertemente Miren como acá cambia el ritmo Porque ya se empieza a chocar con estas zonas de demanda Y empieza a crear otro fractal Para que vaya al alza Pero este fractal se demora en madurar Cinco meses, pero cuando ya sale de la zona, que saldría de aquí, se apoya en esta zona, se impulsa, se apoya y se va otra vez. Es decir que acá hay una oportunidad de compra. Si yo me voy a diario, ahí voy a encontrar mis fractales diarios. Fíjese usted lo efectivo que es este indicador. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y acá ya empieza a salir con más fuerza. Después de que sale de esta zona de manipulación para crear este fractal, mensual, que es el de la estrellita lo mismo pasa acá trader o sea, este indicador es brutal y este es indicador que yo utilizo. Son nueve meses ahí metido el precio. Fíjese aquí cuántos de ustedes. Déjenme saber acá en los comentarios. No olvides darle like al video y compartirlo con otros traders y activar la campanita para que dejen de perder dinero dentro de los mercados y buscar tantas formas. Por eso yo no busco formas, porque yo tengo mis fractales. Fíjese todo este engaño que hay acá. ¿Cuántos han perdido acá? Déjenme saber aquí abajo. ¿Cuántos han perdido acá? Muchísimos de ustedes Si yo me voy a semanal es porque Acá está madurando este fractal semanal Entonces por eso hace toda esta retracción y ruido Nosotros debemos seguir Es la tendencia mayor Vendría a venir un impulso Pero antes de que venga un impulso Esta zona por aquí tendría que madurar a ser un fractal semanal Semanal para poder seguir al alza Si así lo quisiera Si no madura este fractal no tengo que meterme. Mire, yo me voy a diario y yo ya sé que todo el ruido es de aquí a acá. Desde que el precio no salga de esta zona, retesté y se vaya. Yo no me meto en este par. Porque si yo me meto entre este precio y este precio, me estaría... Metiendo y operando En el engaño que está haciendo Trader, esto es brutal No olvides agregarte al grupo de Facebook A mi canal en Telegram Estoy dando señales Yo ya Llevo tiempo utilizando este indicador, llevo más de 4 o 5 años ya tradeando dentro de las gráficas, no les había vuelto a mostrar este indicador porque pensaba que ustedes se confundían, pero llegó el momento de profundizarlo y lo vamos a profundizar en este canal. Así que si no te lo quieres perder y quieres aprender mucho más del trading institucional oficial, suscríbete, activa la campanita, dale like al video y comparte. Nos vemos en un próximo video trader.